Primer y principal, decirles que bueno nosotros vamos a hablar en español, vamos a tratar de hablar pausado. Nosotros comprendemos portugués, podemos intentar hablar un ojible portuñol, pero es mejor para ustedes que hablemos en español este, eh, de una manera clara. Y hay una característica muy interesante de, de esta actividad, que sería la siguiente. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche planteaba que, eh, de manera consorna, ¿no? este, haciendo un, una parodia, decía que la característica principal que él veía en el sistema universitario alemán, tan prestigioso, en la época en que él le tocó vivir, era que el órgano principal a través del cual se vinculaban los estudiantes con la universidad, era el oído. ¿No? Él a través de esto estaba planteando la diferencia entre lo que él entendía que era aprender filosofía, y hacer filosofía ¿no? en la universidad. Él a través de esto, entonces nosotros tratando de romper con este esquema donde quienes participan son solamente oyentes, esta actividad requiere muchísimo, muchísimo de la participación de todas y de todos ustedes. ¿Cuál es la dinámica que preparamos nosotros para ustedes? La primera es una pequeña introducción personal de historia de vida de la persona que está haciendo la presentación. Todos nosotros hemos pasado igual que ustedes por la estancia de doctorado, de maestría, hemos sido alguna vez estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, hemos tenido que elaborar la tesis, se nos han caído las lágrimas del cansancio y del esfuerzo y de, y de todo lo, lo dificultoso que es. Hemos tenido mejores y peores experiencias con nuestros directores, mejores y peores experiencias con el lugar donde lo hemos cursado, con nuestros compañeros. Es decir, los entendemos. Y la idea de esta estancia es justamente compartir también con ustedes ese tránsito y acompañarlos, acompañarlos a través de distintas estrategias. Todas las mañanas y todas las tardes, ustedes van a tener uno o dos, en el caso de hoy dos por, por mi participación, profesores distintos, que trabajan temas hoy en día distintos, que han cursado maestrías y doctorados, eh, y que han hecho estancias internacionales, que han hecho postdoctorados en Francia, en México, en distintos lugares, algunos que este, eh, lo han hecho el doctorado aquí en Argentina, pero han hecho pequeñas experiencias cortas de investigación y de estancia como la que ustedes están viviendo virtualmente aquí en Buenos Aires, esto va a quedar en su currículum como una estancia en Buenos Aires, aunque sea virtual, que es lo que se nos permite eh, hoy en día. Y luego de esa presentación los temas van a ser variados porque son los temas que las personas están investigando y tienen sus resultados de investigación frescos y a la mano. Cada uno de ustedes va a ir pudiendo identificarse más o menos, con ese tema de investigación. Ese, esa conferencia va a estar más o menos cercana a su tema de tesis. Sin embargo, seguro que de cada uno de los relatos y de las experiencias personales y de las conferencias y resultados de investigación, algo les va a poder servir a ustedes para reflexionar sobre sus propias Tesis sobre su propio proceso de investigación. Entonces, luego de la conferencia que durará unos 50 minutos aproximadamente, la de hoy va a estar a cargo de Federico Bacén, eh, va a haber un espacio largo hasta las 12 horas para que ustedes, por eso les pedimos que tengan las cámaras encendidas y preparados los micrófonos, que ustedes pidan la palabra y no solamente hagan preguntas y comentarios sobre los temas de la conferencia. Seguramente desde que empezó eh, la pandemia, muchos de ustedes habrán participado de otras actividades académicas donde uno escucha una conferencia y luego hace preguntas. Además de escuchar una conferencia y hacer preguntas sobre la conferencia o sobre las experiencias personales de las personas que lo presentan, valga la redundancia, que por ejemplo puede ir desde ser hombre, ser mujer, ser joven, ser mayor, tener hijos, cómo hacer la tesis con hijos, sin hijos, después de, de muchos años de, de retornar a la universidad. Recuerdo que en mi experiencia en 2005 en UNINOVE, la mayoría de los estudiantes de, de doctorado eran gente este, arriba de los 40, 50 años, eso es gente que digamos seguramente después de muchos años y de trabajo en, otro, en, otro, en otros espacios, tiene este, la oportunidad de volver a la universidad. Bueno, todas esas cuestiones también pueden ser eh, comentadas y, y, y por ahí transmitirles tips de cómo sobrevivir a esas, a esas instancias. Y además, vamos a esperar muy especialmente que ustedes pidan la palabra y nos cuenten parte de sus proyectos y que nosotros podamos, y ustedes, va a depender de ustedes aprovechar lo más posible esta estancia para preguntarnos a los que estamos en ese momento a cargo eh, recomendaciones de bibliografía. Opiniones que pudiéramos darles en torno al abordaje metodológico o cómo vincularse con tal o cual autor que uno analiza o cómo buscar un contrapunto si uno analiza una teoría desde una perspectiva, desde cual otra perspectiva podría llevarse a cabo, etcétera. Somos muchos, pero estoy segura que lo haremos de manera ordenada y fructífera. Es decir, pidan la palabra, por favor, cuando terminen las conferencias, y aprovechen, insisto, no solo a preguntar sobre la, alguna cuestión de la conferencia, una duda o un comentario, sino cuéntenos sus dudas sus proyectos, para que nosotros podamos comentárselos y hacer una devolución que seguramente enriquezca, pero nunca reemplace, el trabajo que ustedes hacen en su propio doctorado, con su director, directora, con este, eh, los responsables de los talleres de tesis y demás de la propia, del propio doctorado de UNINOVE, Simplemente nosotros tenemos otra, una vista más para acompañarlos y para este, ayudarlos a resolver algún nudo borgiano, algún problema, algún, alguna duda, o simplemente ustedes contarnos y nosotros poder hacer algún tipo de opinión, siempre respetuosa, siempre amorosa, eh, y perdón que aclaro esto de lo respetuoso y amoroso, pero he tenido la oportunidad de ser jurado de tesis y, en otros países, y lamentablemente esto no es moneda corriente. Muchas veces la devolución de los lectores o de los jurados es un tanto este, marcadora de, de los errores en un, en un mal sentido... O, o muy hipercrítica haciendo sentir mal al que está del otro lado. Nosotros sentimos que eh, esa no es la mejor forma de hacer una devolución, eh, siempre entender que la persona que está del otro lado está haciendo un esfuerzo muy grande y está viviendo algo que nosotros también vivimos y en lo cual sentimos empatía. Así que... Les, les quería hacer esta aclaración que estaba escrita, de todos modos en el programa, y reitero, cada día va a tener a cargo un profesor distinto, con una historia distinta, que va a comenzar haciendo referencia a su ruta de vida, a cuestiones de la cocina de la investigación, luego, y de su desarrollo de tesis, luego dará una conferencia temática, una diferente de la otra, y luego vendrá este espacio de preguntas, respuestas, comentarios, y será ustedes, eh, de, dependerá también de ustedes, para que no sea el oído el único vínculo que tengamos con ustedes y que solo nos escuchen muteados, sino que podamos exprimir esta experiencia y que ustedes puedan sacar lo, lo, el mayor provecho posible. Así que, bueno, esto un poco para, para hacer una presentación. Celso, no sé si querés agregar algo, hacer algún comentario al respecto. É, Judith, bueno, a gente, é, como nosotros tenemos una, esta es una actividad que el programa realiza, y e ela es una actividad que viene sendo feita en los últimos tres años. E é a primeira vez que a gente, obviamente, faz nesse formato, e ela incluía no início, além da atividade acadêmica, a gente é, também organizava atividades culturais no, nos países em que a gente estava indo. Então, para nós, é assim, é, é, dentro daquilo que nós esperávamos, que nós organizamos, que nós pensamos, eu entendo que tá contento é algo, está organizada da forma como nós esperávamos, É, eu entendo que o modelo, os alunos, de uma certa forma, já estão meio acostumados, porque nos últimos quatro, cinco meses é dessa forma que nós estamos trabalhando. Então, é, penso que a participação deles é, deve ser, sim, constante, né porque o intuito é ajudá-los no trabalho deles, né tudo isso aqui é preparado para ajudar no desenvolvimento do trabalho deles. Entendo que, assim, é, espero que a experiência seja muito boa, y más aún, que a gente pueda repetirlas en otros momentos eh, y quien sabe personalmente, ¿no? que sería mucho más interesante para nosotros. Bueno, muito gracias sí. por la acogida, Judith. Bueno, estoy viendo ahí en los comentarios eh, sobre el roteiro cultural y gastronómico. Sí. Lo vamos a dejar para, para más adelante. Nosotros también este, teníamos... Yo... Yo coordinó un jet de Claxo y teníamos pensado, habíamos planeado una actividad este, allí también en, en, en San Pablo, en Santos. Y bueno, todo se, se suspendió por, por cuidarnos. Eh, este, aquí en casa es la única forma de cuidarnos. Eh, está todo muy, muy difícil, eh, estamos viviendo momentos políticamente distintos en Argentina y en, y en Brasil, pero mmm, salvando las diferencias nosotros eh, pasamos por un periodo también horrible y, y bueno, no, nos hemos juntado mucho a reflexionar y a construir una alternativa que es en este momento la que se está sosteniendo, con las dificultades de que este, la derecha siempre está, está tratando de, de, de minar eh, los proyectos políticos, pero estamos convencidos y convencidas de que es la unión latinoamericana y nuestra fraternidad con, con el país hermano brasilero, eh, la, la forma en que vamos a poder este, salir de este, de, este, de este intríngulis. Bueno, va a entrar, si es que entró eh, Federico Basen, Federico, ¿estás por ahí? Aquí estoy viendo a Cecilia Encarnato, le voy a pedir que se desmute, ella va a hacer la presentación en... en, en en otro de los días. Hola, buenos días a todos, bienvenidos, una alegría verlos. Buen día. Bueno, y mmm, lo que vamos a ir eh, trabajando aquí, estoy viendo que hay gente que está con barbijo, por lo cual entiendo que quizá está trabajando, está en la universidad o no está en o está con algún familiar este, por el cual tiene que, que cuidarse, bueno, vamos a, a tratar de sentirnos todos lo, lo mejor posible, de hacerlos sentir a todos cómodos en, en medio de, de esta incomodidad este, natural que, este, que lamentablemente estamos viviendo, y que la verdad es que en algún punto también este, aprovechando la, las tecnologías, eh, no siempre a veces podemos estar eh, tantas personas juntas, ¿no? Entonces este, vamos a, a, a tratar de, de, de sacarle el jugo a esta, a esta oportunidad de estar en casa, más de uno estará en casa también con niños pequeños, etcétera y hoy por ejemplo llueve muchísimo en Buenos Aires y hace frío, frío, frío así que si hubieran tenido que ir de paseo hubiera sido un poco difícil igual me ha tocado en San Pablo estar abajo de un paraguas es, sé que para ustedes es común pero bueno bueno entonces eh, um... ahí está Federico Federico estás por ahí Federico va a ser, que veo que ya está. Hola, ¿me escuchan? Hola ¿Me Fede. Están? Sí, no sí. te estaría yo viendo. Ahí va. A ver, ¿me ves? Sí, subí un cachitito más el micrófono, me parece. A ver, ¿así ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces formalmente damos inicio a la, a la actividad. Federico es es un, un, un investigador estrella, un lujo total para, para nuestro instituto, para nuestra facultad, este, y, y bueno, los dejo con Federico, que entonces va a ser, como ya les contamos un poco, contarles su, su ruta de vida, cómo él pasó también sus instancias de, de formación, para que ustedes puedan identificarse o hacer preguntas al respecto, luego dará su conferencia, y estará disponible eh, para, para las preguntas y para que ustedes presenten sus proyectos, y él pueda comentárselos, hasta las 12 horas. Yo les mando un saludo, y los dejo con Federico. Bueno, muchas gracias Yu por, por la presentación, este, y buenos días a todos los, los, los participantes. Este, bueno, eh, hola a ah, Ceci, también estás ahí, hola, buen día. Eh, bueno, a ver, les comento primero un poco cómo vamos a organizarnos, que es, que es como más o menos lo, lo comentó Judith. Eh, ahora les voy a presentarme yo, luego vamos a hacer una, voy a darles una, una pequeña presentación sobre el tema que, que teníamos pautado, que tiene que ver con las políticas científicas y las universidades en América Latina, es decir, los distintos modelos de universidades y cómo van evolucionando su relación con la investigación científica y la transferencia y el eh, impacto social de la investigación. Ahora vamos a, a entrar un poco en eso. Después podemos hacer una breve pausa de, de cinco minutos para, para tomar un poco de airearnos. Y... Eh, después les voy a dejar unas preguntas eh, para que eh, discutamos en torno, como un taller, en torno a eh, sus temas de investigación, pero también algunas preguntas que vinculan un poco eh, sus posibles temas de investigación con los contenidos que yo les presenté. Al final lo vamos a, a explicar bien. Eh, bueno, para, para empezar, Judith les había... Me había dicho a mí también que un poco la idea era ver eh, si el, el recorrido de cada uno o plantearles un poco cómo cada uno llega a esta instancia de, de ser un investigador. Eh, ¿Me escuchan bien ante todo esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, bien. Este, entonces, el. Les, mi, mi trayectoria es una trayectoria bastante interdisciplinaria, ¿no? es decir, yo empecé, y creo que probablemente eso sea común también en algunas trayectorias de, de ustedes, ahora eh, me lo pueden, pueden ir comentando si quieren algo en el, en el chat del, del encuentro, este, yo originalmente estudié filosofía para mi, mi primer estudio de graduación, y eh, siempre me interesó esta pregunta, como la filosofía una disciplina así como muy, muy teórica, muy alejada de ciertas preocupaciones más cotidianas quizás, y siempre me, me preocupaba, como que me enojaba con los profesores cuando veía que estaban como discutiendo sobre el siglo XVII, el siglo XVI, en una suerte de, de gran torre de marfil desconectada del mundo, y eso como que me generaba mucha incomodidad, y siempre como que tenía detrás esta pregunta de la, del, del impacto social del conocimiento, si se quiere, o de cómo se puede eh, conectar la universidad y los saberes que se producen en la universidad con el, ciertas demandas o ciertos actores por fuera de la universidad. Entonces, bueno, para mis estudios de posgrado ya me mudé, digamos, a, a un campo, que es el campo de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que está desarrollado tanto en Argentina como en Brasil, como en distintos países de América Latina, eh, y también que se conecta con el campo de la educación superior. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera en la cual nosotros podemos pensar eh, en forma interdisciplinaria, desde las eh, políticas de educación, las políticas de ciencia, este, aspectos sociológicos, aspectos de, antropológicos, es decir, pensar desde una pluralidad de miradas el fenómeno de la, de la investigación científica. Entonces, bueno, así hice mi doctorado sobre eh, cómo la Universidad de Buenos Aires creó todo su sistema de políticas de ciencia y tecnología en los años 80, sobre eso fue mi, mi tesis de, de doctorado, ¿no? sobre cómo la universidad creó en la década del 80, principios de la década del 90, todo su sistema interno de apoyo a las eh, actividades de ciencia y tecnología, que fue algo muy novedoso dentro de, de Argentina. Y en los últimos años, después bueno, hice un postdoctorado en México, eh, viví un tiempo en México, y ahí me empecé a interesar por los temas de evaluación, y ahora estoy trabajando, ahora que, que volví a la Argentina, estoy trabajando sobre temas de, de evaluación de investigadores. Es decir, cómo se evalúa a los investigadores, con qué criterios, eh, retomando un poco esta pregunta original que, que tenía sobre, bueno, cómo evaluarlos de una manera de potenciar o de una manera de impulsar que el conocimiento que ellos generen se, eh, no quede solamente dentro de la universidad, ¿no? sino a estimularlos a, a salir un poco de, de ahí. Este, no sé si ustedes las... las, las las trayectorias de ustedes, no para que ahora hablamos un diálogo largo, pero sí me interesaría si, si quieren comentar en el chat, entiendo que ahora son estudiantes de maestría, de maestría y de doctorado en educación, pero me interesaría conocer simplemente de qué es su formación de, de graduación. Si pueden poner en, en el chat, si todos es en educación, o tenemos también algunos que vienen de, de otras disciplinas. Mientras yo voy a ir, si pueden poner en el, en el chat, pedagogía, psicología, letras, evaluación, tecnología, bien. Perfecto. Ahí los, los estoy leyendo. Ah, tenemos también alguien de filosofía, qué bueno. Bien, bueno, perfecto, tenemos, sí, me, me tení, tenía yo la, la, la intuición de que, de, que iba, de que en el público iba a haber también así una variedad de formaciones de base, y, y estoy viendo que sí. Así que perfecto. Bueno, eh, entonces ahora voy a eh, hacer la, la presentación. Eh, si hablo muy rápido, si algo no se entiende, eh, ustedes me, me avisan y, y, y bajo la velocidad, porque si bien el Portugués y español nos podemos entender a veces eh, con temas muy específicos o en esta situación también virtual, eh, se, se, puede, se puede complicar. Entonces me avisan si no se entiende, si hay alguna palabra que no... no yo creo que es transparente, pero en realidad no lo es. Me, me avisan, ¿sí? Bueno. Ah, me, me dice Javier... Javier, ¿estás? Como que no me permite a mí compartir la pantalla. Avísame cuando... ¿Lo están viendo? ¿Alguien que me, me avise si se está viendo bien? Sí, sí, perfecto. Sí, sí Fede, se ve bien. Bárbaro. Bueno, entonces, eh, como les decía, el, el título, mi idea, como no conocía tampoco sus, sus temas de trabajo en detalle, mi idea fue hacer una presentación bastante general eh, de manera de que, bueno... El, Sí, de tra tratar de, de, de que sea lo, lo más amplia posible para que, que algo, ustedes puedan, como tenga haya más probabilidad de que puedan tomar algún elemento para, para pensar sus, sus temas. Este, pero bueno, eso igual después la relación con los temas de cada uno la discutimos al, al final. Entonces la idea es conectar un poco universidad y política científica y ir a eh, hacer estos ver tres, tres ejes, ¿sí? y después hacer una, una discusión. Eh. científica tienen esto un papel fundamental en segundo lugar vamos a ver un poco, a, a discutir un poco más, más en detalle qué es lo que pasa en América Latina, ¿sí? en este vínculo entre universidad, el conocimiento que se genera y el, los posibles receptores en la sociedad de este conocimiento y por último vamos a ver algunos de esas tienen que ver con eh, cuestiones más disciplinares ¿sí? más específicas de algunos campos del conocimiento. ¿Por qué? Porque esta preocupación más general sobre la vinculación entre universidad, conocimiento y sociedad en América Latina, eh, a ver si puedo poner eh, esta, esta vinculación, digamos, entre estos tres elementos, uy, perdón, medio torcido, eh, va a ser distinta. De, de acuerdo al campo disciplinar, es decir, en las ciencias sociales, en las prácticas de educación, por ejemplo, va a ser distinto el perfil de, de vinculaciones que se van a establecer de lo que puede suceder en las eh, ciencias biomédicas, por ejemplo. ¿no? Estamos con esta situación de, de, la, de la pandemia, eh, viendo ahora muchas eh, formas como aceleradas o formas como más... Eh, de emergencia, en las cuales las ciencias biomédicas están como llegando con, con resultados o con eh, potenciales terapias eh, de un modo mucho más rápido y un poco más desorganizado de lo, de lo habitual, ¿no? Y muchas de esas terapias o muchas de esas ideas para combatir la pandemia salen del campo de la, de la universidad. Bien, entonces por último, como les decía, vamos a ver eh, algunos desafíos más específicos para las ciencias sociales y las humanidades, y también qué es lo que sucede en la colaboración con actores no tradicionales. Cuando digo no tradicionales es por qué, y esto lo vamos a discutir un poco más adelante, pero lo adelanto, porque los modelos de vinculación o los grandes trabajos que se dedican a, a la vinculación entre universidad, conocimiento y sociedad, están pensados o han partido sobre la base del modelo de las eh, ciencias eh, biológicas, biotecnológicas, la ingeniería, donde se piensa una, una relación eminentemente comercial en esto. Y cuando nos movemos hacia el campo de las ciencias sociales, y al campo, este, ahí vemos que, que estamos hablando de otros actores que tienen otra dinámica. ¿sí? Y eso por ahí, eh, Cecilia, no sé si en tu trabajo por ahí vos lo, lo vas a... Se va, no sé qué día hablas vos. Eh, lo, por ahí lo, sí, el jueves. El sí, jueves. el jueves a la tarde. Bien, yo creo que quizás en tu, en tu presentación van a ver un poco la relación de la un, a través de un ejemplo, de una, de una situación sí. más, más concreta, de cómo esto funciona o puede funcionar. Sí, sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar entonces de eh, cuatro modelos o cuatro instancias de la universidad y cuáles son las misiones que este cuadro lo vamos a ir completando a lo largo de la, de la, de la presentación. Eh, y vamos a hablar de cuatro modelos o cuatro instancias de, de la universidad, eh, y de las misiones o de las tareas que la universidad se... Eh, de las que se ocupa, ¿sí? o de las que se eh, centra su, su trabajo. Y vamos a hablar, lo aclaro ahora... Eh, solo para, para, para despejar posibles dudas, vamos a hablar de la idea de universidad moderna. ¿Sí? Es decir, cuando digo universidad moderna, estoy excluyendo la universidad medieval. ¿Por qué? Porque la universidad medieval tiene una lógica un poco distinta, y si nos metemos en eso, nos, por ahí nos, nos desviamos. ¿no? La, las universidades como las conocemos hoy, tienen su origen fundamental en estos modelos de universidad moderna que, que vamos a, a mencionar. Y el primero es, que se conoce como la Universidad Napoleónica, surgida en Francia, en, y cuando ahí aparece la palabra docencia, aparece porque el, en la Universidad Napoleónica, ¿sí? el, el objetivo central, la tarea central de la, de la universidad, es pensar la enseñanza profesional, es decir, la enseñanza de los eh, cuadros o de lo, las personas que se van a desempeñar en el Estado, en, y en las actividades económicas, es decir, lo que conocemos como los eh, eh, abogados, los médicos, los administradores, es decir, los distintos eh, profesionales que se van a desempeñar tanto en las actividades económicas de, de la vida social como, como, como, forma, como en el Estado. ¿sí? Eh, entonces, este, esta, este énfasis en la formación de... Eh, profesionales, lo que hace es que la organización interna de la universidad esté asociada a eh, esas disciplinas profesionales. Es decir, tenemos una, una facultad de medicina, una facultad de derecho, este, una facultad de, de economía donde se una facultad de economía y administración. Donde están nucleados en torno a esas profesiones con las que luego se van a desempeñar eh, Esto se contrapone, no? hablamos de una organización por facultades Y si tuviéramos que, que pensar qué otra opción habría La otra opción más común es no darle tanto peso a las facultades Sino darle peso a los departamentos Donde los departamentos están ordenados no por una cuestión de la salida profesional Sino que están ordenados por la disciplina científica, es decir, un departamento de biología, un departamento de química, un departamento de historia, donde el departamento de historia eh, da, o sea, administra los cursos de historia, sea para los que estudian historia como para los que estudian eh, derecho, para los que estudian economía, es decir, la organización interna no es en torno a las, eh, en la Universidad Napoleónica es en torno a la salida profesional y no en torno a las disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque las facultades, cuando, cuando hablamos de, de, de la importancia de la salida profesional, una facultad de Derecho, por ejemplo, tiene su vínculo privilegiado es hacia afuera de la universidad, es con las agrupaciones y los colegios profesionales, ¿no? es decir, la eh, Asociación de Profesionales del Derecho, el Colegio de Abogados, es decir, todo eso forma como una red de, eh, institucional, una red de, de conexiones, con la universidad, que no, y no tanto hacia, la, hacia el campo científico, sino hacia el campo externo de las agrupaciones de profesionales. Y entonces eso hace también que la universidad como tal eh, pierde un poco de cohesión interna y de identidad conjunta. Las facultades, esto se ve mucho en las universidades grandes, eh, se ve mucho en la Universidad de Buenos Aires, se ve en la Universidad Autónoma de México, este, ustedes sabrán mejor en Brasil como es, pero digamos, las universidades grandes, entonces, al ser tan grandes y estar tan orientadas hacia las comunidades profesionales, pierde un poco la, la identidad conjunta. Bien, y esto es un modelo que surgió en Francia, eh, de hecho eh, un, un país muy centralista, eh, no me quiero meter ahora demasiado en la historia específica de, de Francia y, y esto porque no es el, el tema de nuestro trabajo, pero sí como un modelo de, de universidad que tuvo mucha influencia en, en América Latina, centrado en la docencia. Un segundo modelo que surge en el siglo XIX también es lo que se conoce como la Universidad de Investigación o la Universidad Humboldtiana. ¿Por qué Humboldtiana? Bueno, porque eh, quizás esto sí lo hayan escuchado eh, nombrar, los, en, en, a principios del siglo XIX se hace toda una reforma del sistema educativo en, en Prusia, en, en lo que es Alemania, y ese, los hermanos Guillermo y Enrique von Humboldt son los que desarrollan un nuevo modelo para la Universidad de Berlín que se crea en, en 1810. Y este modelo está centrado en lo que a ellos eh, les preocupa, que es la idea de... Eh, dar una formación integral a los eh, jóvenes. Cuando habla, Ahora vamos a, pasar, a ver en la siguiente diapositiva, pero la idea de la formación integral tiene que ver con eh, darles un conocimiento puro, eh, científico, ¿sí? para que ellos puedan integrar las distintas partes del conocimiento. Y entonces, eh, es una universidad que, que obviamente va a hacer docencia, pero que también está preocupada por la investigación, y preocupada de un modo bastante eh, fuerte. ¿no? Y este modelo luego, por eso acá lo tenemos también en inglés, porque de este modelo deriva un poco la idea de la Universidad de Investigación eh, Norteamericana. ¿sí? Como, como son hoy las, las grandes universidades del mundo anglosajón, este modelo de la Research University surge un poco de esta de este modelo original alemán. Entonces les decía, surge la, la Universidad de Berlín en 1810, eh, esta idea de la Bildung, que sería esta, esta palabra en alemán que, que habla de la formación en sentido general, no formar especialistas específicos en, en temas muy chiquitos, sino darle a los estudiantes una formación como muy, muy general, pero basado en... Eh, un prin principios de libertad académica, sí, muy importante, en Alemania esto tiene un peso muy, muy fuerte, punto tal que la libertad de investigación está eh, escrita en la constitución del país, ¿no? es decir, la idea de, de la libertad de los profesores para poder elegir los contenidos es algo que, que está, tiene un peso, un rango muy, muy fuerte en Alemania. Y también la idea de que esto se da en un contexto de unidad de docencia e investigación. ¿no? Es decir, que la docencia y la investigación no pueden ir separadas. Una buena docencia, eh, una buena transmisión de contenidos, eh, está ligada a una actividad investigativa. ¿Por qué? Porque está la idea de que la universidad, y esto es una, una, una idea que va a permear mucho en el tiempo, la universidad, no es solo un lugar de transmisión de conocimientos, no es solo un lugar de, eh, sí, de transmisión de, de, donde ciertos conocimientos que ya están eh, asentados se le imparte a, la, a, la, a una nueva generación de estudiantes, sino que la idea es que es una, un espacio de creación de conocimientos, un espacio de eh, investigación en un sentido fuerte, ¿no? de, de creación de conocimiento original. Como les decía, este modelo eh, se traslada de cierta manera o inspira el desarrollo de las universidades en Estados Unidos. En la primera generación de, de instituciones de educación superior en Estados Unidos son lo que se conocen como estos, los, los, los college de artes liberales, es decir, la creación de, de Harvard, es decir, de las primeras universidades en Estados Unidos tiene que ver con un, instituciones para, para la formación inicial, eh, inspirados en el modelo británico de, de Oxford, de Cambridge, donde no es una universidad basada en la investigación, sino una universidad de, eh, también de, de una formación general de, de una clase política e intelectual de un país. Pero eso va a ir cambiando en Estados Unidos y estas mismas instituciones se van a ir transformando. En 1860 se... Se, se crea una serie de universidades que se llaman Land Grant Universities, que son universidades a las que el, el gobierno federal de Estados Unidos les entrega terrenos, son terrenos, o sea, tierras, que eran tierras fiscales, tierras del Estado, y entonces se las eh, entrega con la eh, condición de que ahí se crea una universidad, y una universidad impulsada también por el territorio, ¿no? y por las necesidades del territorio. Entonces se crean universidades que muchas tienen eh, un foco en temas de agricultura, eh, y son un, modelo, un primer modelo de universidad que desafía a este modelo original del, del college liberal. Eh, y una etapa siguiente se da, sobre tam, unas décadas después, con la creación de ya de universidades más, en, en este eh, sentido, no tan de la universidad o de la ciencia aplicada, sino más bien, ligados al modelo alemán de la ciencia pura eh, y las research universities, universidades de investigación, donde se enfatiza mucho el posgrado, ¿no? es decir, se cobran aranceles altos por el grado, porque ahí la universidad es donde, digamos, financieramente es más fuerte, y el posgrado que, que se supone que es algo, ¿no? la posgraduación que se supone que es algo clave para las actividades de investigación, es en cierto modo subsidiado por el grado es decir económicamente no es tan rentable pero como su función es tan importante digamos se trasladan recursos del grado hacia el posgrado y no eh, y esto este modelo no acá la, la universidad primera que se crea en este sentido es la universidad John Hopkins en en Baltimore y en si finales del siglo XIX y, eh, Hoy en día hay ciertas ideas que están muy, en, en, muy presentes en las discusiones sobre la universidad, una es la idea de, de excelencia, ¿sí? como, como una suerte de, de, de idea casi superior a la de calidad, o sea, como que hay muchos trabajos de calidad, pero hay algunos que son de calidad excelente y serían como el top o lo mejor, ¿no? esa idea de competencia entre instituciones y de búsqueda de esa excelencia se, se va como... De, generando a partir de este modelo. Y también tenemos este, este concepto que es más reciente, que es el de las universidades de clase mundial, quizás o World Class University, quizás lo hayan escuchado nombrar, muchas universidades de países en desarrollo, o se ve mucho también, por ejemplo, en, en los países árabes, de los, Arabia, es decir, tienen muchos recursos en Emiratos Árabes, Dubái, buscan eh, armar rápidamente universidades de clase mundial, ¿no? que puedan competir eh, con las universidades del, del, de Estados Unidos y de, y de Europa Occidental. Y en esto han jugado un papel muy importante los rankings de universidades para, para establecer todas estas eh, categorías y, y clasificaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me, me siguen? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me, me, me hablan en el chat, ¿sí? Acá, chat, a ver. Estoy mirando a ver si había algo nuevo, no. Bien, bueno, vamos a continuar entonces, si hablamos de, de un segundo modelo, ¿no? Donde se agrega la idea de investigación, nos juega un papel muy importante lo de la investigación, ahora vamos a pasar a, a discutir un poco qué es lo que sucedió en América Latina. ¿Sí, no? Es decir, cómo la, estos modelos, de alguna manera, fueron eh, incorporados o fueron eh, traducidos a la realidad de América Latina. ¿Sí? Y cuando digo América Latina, tenemos que hacer la salvedad o las aclaraciones de que, como ustedes saben, América Latina es un espacio muy diverso, ¿no? es decir, y puntualmente Brasil tiene una trayectoria en lo que hace a las universidades que es distinta, bastante distinta, por su herencia colonial, por, por las diferencias que tenían los españoles y los portugueses, en su manera de concebir eh, la formación superior. Entonces, eh, cuando hablamos de América Latina, hablamos de una, de una realidad también que es muy heterogénea. Pero sí podemos decir que, eh, si ahora vamos en detalle, ¿no? Las universidades se centraron en la docencia, siguiendo un poco el modelo napoleónico, es decir, este modelo de universidad humboldtiana o de universidad de investigación no tuvo un peso tan importante en la conformación de la universidad latinoamericana, en su primer momento, salvo algunas excepciones. Eh, y eh, sí tenemos una, una trayectoria interesante en lo que hace a la extensión. Ahora vamos a hablar. Entonces, como, como les decía, la, la matriz, eh, y como, como digo, no, esto Brasil tiene una trayectoria un poco distinta, me voy a centrar más en los países hispánicos, eh, los países hispánicos, las universidades, muchas se crean eh, durante la colonia, y otras se crean apenas eh, poco tiempo después de la, de la independencia. Es decir, en, en Argentina, ¿no? la primera universidad que se crea es la Universidad de Córdoba, que se crea en el siglo XVII, me parece, si no me equivoco. Eh, digamos, se crea durante la colonia y se crea con un modelo eh, claramente de origen eclesiástico, ¿sí? de origen religioso, pero ya secularizado, que eh, no le da demasiado peso, no le da demasiada importancia a todo lo que tiene que ver con, con la investigación. Eh, luego en el siglo XIX, en la década de 1820, se crea la, la segunda universidad del país, que es la Universidad de Buenos Aires, y eh, ahí lo que prima también es un poco dar una formación más importante, ¿sí? más, más eh, organizada, para las profesiones que se necesitaban en, el, en la ciudad. ¿sí? No, no hay una visión, no, no, no, piensen estamos... Eh, América Latina es un lugar remoto, ¿no? es una zona bastante lejana dentro de la circulación de conocimiento mundial, no es un lugar donde los grandes científicos del mundo vengan a dar conferencias o vengan a... La, la, la mayor excepción en ese sentido, un punto muy interesante, son los viajes de Darwin, que realiza Darwin eh, como naturalista, sus, sus diarios, el, el, fin del mundo, el viaje al fin del mundo, creo que se llama, en los mares del sur, porque ahí sí, digamos, hay un interés real del, del, del, de los científicos del mundo, del hemisferio norte, en conocer una realidad nueva, como es todas las especies eh, de flora y de fauna de, de, de una región nueva del mundo. Pero más allá de, de o, o viajes también de, de Humboldt, pero más allá de eso, no, no ha, es poco el interés eh, como en, en dialogar que puede haber desde los centros de, de conocimiento mundial con los científicos latinoamericanos. Estamos en un hablando del siglo XIX, en un espacio muy periférico del mundo. ¿no? Este, bien, y, en, y, y el otro, para, para cerrar la idea, uno de los intereses intrínsecos que tenía que ver con que los científicos de venir al, a, al hemisferio sur tenía que ver con la flora y la fauna, y el otro, que es muy interesante y ha sido estudiado también, tiene que ver con los cielos y con la astronomía. ¿No? Es decir, el cielo del hemisferio sur, el cielo boreal, eh, Austral es distinto del cielo boreal, y entonces hay, hay muchas investigaciones que no se podían hacer en el hemisferio norte y que se requerían hacer en el hemisferio sur para conocer nuevas constelaciones, este, nuevas estrellas, y en eso sí la, ah, hubo un, un intercambio como científico interesante hacia el, el hemisferio sur. Pero no esas son las excepciones más que las reglas. Entonces, volviendo un poco, si tenemos que ver qué es lo que, qué es lo que el legado o lo, lo más interesante o lo más importante que eh, surge en América Latina eh, como original de, para pensar la universidad, tiene que ver con el movimiento de reforma de 1918, eh, que surge en la Universidad de Córdoba, quizás ustedes... Lo, lo hayan leído, lo conozcan, ¿no? la idea de la reforma universitaria latinoamericana, que, que es un movimiento de, de protesta, de crítica sobre un modelo de universidad eh, muy alejado de, de las preocupaciones sociales, alejado de, de las necesidades de, de, de los jóvenes, y eh, eso hace que se... Eh, este movimiento que surge fundamentalmente de los estudiantes, pero que después se extiende y después eh, deja marcas en, en la organización eh, de la universidad en, en distintas partes de, de la región, se, se, digamos, se, se piensa en tres, tres grandes ejes o tres grandes, eh, tres grandes eh, ¿cómo podemos reivindicaciones ¿sí? que, que hacen. Que tienen que ver con la autonomía de la universidad, es decir, la autonomía, y esto es muy importante en ese momento porque eh, la, la iglesia todavía tenía un, un lugar importante en, en la manera de, de organizar la universidad, entonces ahí tiene que ver también con desprenderse de un saber o de un conocimiento más ligado a lo eclesiástico, una forma de entender la construcción de conocimiento ligada a lo eclesiástico, este entonces una búsqueda de, de una ciencia o de, de, de crear un conocimiento con una matriz más, más científica. Este, pero en términos muy generales, digamos, no, no, no hay una problematización clara o profunda del concepto de ciencia, de la metodología de la investigación científica, no, es, es en términos más generales. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el cogobierno es decir, con la... Eh, posibilidad de la universidad, de, eh, digamos, de cómo es el gobierno interno de la institución y de la participación no solo de los profesores en la, en la, en la gestión cotidiana de la universidad, sino también de los estudiantes. ¿Sí? Es decir, la idea de que los profesores participan del gobierno, de estos gobiernos colegiales, universitarios, es algo que se, se ve en distintas partes del mundo pero lo que deja uno de los legados importantes de la, de la reforma de 1918 tiene que ver con la participación estudiantil en el gobierno de las universidades, y cuando digo participación estudiantil, es una participación con, con, con voz y voto, ¿no? es decir, una participación que puede eh, influir en las decisiones, y no es solo eh, decorativa, ¿no? solo una participación como una veeduría, o como una... Eh, sobre observación, ¿no? Hay ahí una idea de que, de que la, los estudiantes participan realmente en el, en el gobierno de la institución. Y eh, por último, y quizás mm, algo que está más vinculado con lo que el eje de esta presentación, que tiene que ver con la creación de conocimiento y la investigación, a, hablamos del de surgimiento de la idea de extensión. ¿Qué es la idea de extensión universitaria? Que yo creo que en Brasil también está, está bastante difundido y... Discutido. Bueno, es un concepto que se se creó y fue evolucionando. Si ¿sí? en este primer momento la idea de extensión está ligada a hacer llegar el conocimiento que genera la universidad a un público que no puede acceder a la universidad como estudiante, porque por, por fundamentalmente por motivos económicos, ¿no? es decir, personas que tienen que trabajar, que no tienen los medios para eh, poder dedicar tiempo a, a la, a la universidad y a hacer un estudio formal, lo que se pretende es hacer cursos, hacer instancias formativas para eh, estas poblaciones que eh, puedan acceder, de cierta manera, eh, a la formación de la universidad sin ser estudiantes regulares. Entonces por eso habla de extensión, ¿no? de extender el público o extender el saber que de la universidad hacia esos sectores que no pueden acceder. Eh, como les decía, extensión es una categoría que, que, que en un primer momento significó eso, estuvo más asociada a eso, pero luego se les fue, eh, como, se fue ampliando a distintas actividades, por ejemplo... Eh, es discutido, ¿no? que la universidad muchas veces da cursos de idioma, ¿no? cursos de portugués, cursos de inglés, cursos de francés, pero no para los propios estudiantes, sino para el público en general. Bueno, eso hoy se piensa como extensión, pero no, no es estrictamente eh, la idea original de extensión, porque ese público podría ir probablemente también a una escuela de inglés que no sea de la universidad, ¿no? Es decir, eh, esa, esa idea de ampliar el público permanece, pero el contenido como más político, de, de, de llevarle el saber a los que si no, no podrían obtenerlo, fue, fue diversificándose o, o no, no, no siendo necesariamente central. Eh, ¿Está mirándose el mensaje? No. Eh, bien. Se, seguimos un poco. Entonces, la, otro, otro problema que tuvimos sobre todo en Argentina es que como en esta matriz con y, y países pobres, digamos, este, donde la, la educación no siempre es una prioridad del, del gobierno, eh, y sistemas fundamentalmente públicos, ¿no? estas universidades primeras que se crean son universidades públicas, eh, los docentes no, no tienen una paga adecuada o suficiente para, para vivir, y entonces deben como... A sumar como un montón de eh, pequeñas eh, tareas docentes ¿no? Es decir, no es que se dedican a, la, a una universidad Y entonces ahí pueden concentrar su tarea de investigación De docencia, de extensión, digamos, con una carga eh, de, de Full time, no una carga de, de tiempo completo Sino que son muy pocos los, las dedicaciones de tiempo completo que hay este, Entonces tenemos fenómenos que son, son muy comunes en, en Argentina, en México, de, de los profesores que quedan dos horas en una universidad, tres horas en otra universidad, y así eh, eh, digamos así llegan a, a, a cubrir sus ingresos para, para el fin de mes, pero no, no pueden, de cierta manera, dedicarse de lleno a, a, a, las, a todas las misiones universitarias. ¿Por qué? Porque generalmente cuando, la dos, cuando hay una carga de docencia muy grande, esa carga de docencia eh, pasa por encima de la eh, dedicación a la investigación o a la extensión, es decir, la docencia requiere una atención inmediata, requiere, yo tengo mis alumnos, tengo que calificarlos, tengo que evaluarlos, tengo que darles los materiales, y entonces eso, y, y antes de tal fecha, porque termina el semestre, ¿no? Es decir... Todo eso tiene una, una dinámica de, de la inmediatez o de la, de la necesidad de, de prestarle atención que eh, la investigación o la extensión o otras partes de la vida académica no tienen. Es decir, la investigación tiene tiempos más largos. Este, y entonces eso hace que eh, se termine privilegiando la, la docencia por sobre las otras actividades. Y esto es una característica de Argentina y de algunos otros países, ¿no? De todos. Eh, generalmente la, la universidad ha sido un espacio de, de resistencia política, ¿no? Donde se ha buscado participar la, la vida política del país, la universidad se ha transformado en un actor, eh, en algunos procesos políticos, un actor muy fuerte y con presencia importante de los partidos de izquierda y alejada, de cierta manera, del de, eh, gobierno, bueno, podemos pensar que es un poco más oscilante, pero sí de la industria, es decir, es una universidad que no ha logrado tejer eh, vínculos sólidos con la industria. Y eso también va a tener ciertas consecuencias sobre lo que estamos hablando nosotros, que tiene que ver con el, la transferencia de conocimientos o el impacto social de, del conocimiento. Bien, entonces, por último, quiero ahora que, que nos refiramos a este modelo de universidad emprendedora, que es un, una idea que surge en los años 90, que tiene que ver en cómo transformar un poco las, las universidades, es un... Eh, o sea, hay, hay varias maneras de, de pensar estas transformaciones, yo uso este concepto de universidad emprendedora porque me parece el más gráfico, pero la idea es que la universidad... Empiece como a incorporar un poco una perspectiva más, en una perspectiva económicamente más, más centrada en eh, la generación de ganancias, la generación de, de, de réditos económicos. Y eh, entonces se empieza a pensar la víncula, ya, ya no tanto en esa extensión eh, eh, con un contenido político tan fuerte como le habíamos hablado en el en el caso de la Universidad Latinoamericana reformista, sino la vinculación en un sentido más orientado a generar un eh, rédito económico. ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo se piensa esto? ¿no? Eh, la idea es que la universidad tiene que trabajar eh, en conexión con el territorio muy fuertemente y anclar sus carreras, sus... sus To, digamos, toda su orientación de, de generación de conocimiento y generación de profesionales a el, las necesidades de los actores del entorno. ¿sí? Cuando digo actores estoy pensando en, el, en los gobiernos, pero también fundamentalmente en los actores económicos, ¿sí? en, en la industria, el sector de industrias, el sector de servicios de un, un determinado lugar. Y entonces la idea es que la universidad genere conocimiento que sea relevante para esos actores del, del lugar y entonces pueda eh, establecer contratos con ellos, ¿no? Tanto de transferencia de tecnología, es decir, de, de generar tecnologías que ellos les le sirvan y entonces la puedan comprar o licenciar a través de patentes. O también eh, en un nivel un poco menos formal, ¿no? Porque la patente ya es el desarrollo de, un, de una de un trabajo o de un, un artefacto como un sistema muy concreto, también se puede pensar en asesorías o en servicios técnicos en las cuales las universidades trabajan en conjunto o asesoran a, a esas instituciones. Y en eso, por eso les ponía acá un, un signo de, de dinero, porque estas son en general tareas o actividades las cuales la universidad también se beneficia económicamente ¿no? en estas vinculaciones. Pero también puede haber otro tipo de... De, de vinculaciones, puede ser con los gobiernos o con uh, organizaciones no gubernamentales, con los servicios públicos, con sectores vulnerables, ahora vamos a mencionar otra vez, eh, que por ahí no traen eh, una, un rédito económico. ¿sí? Eh, esto ha, ha generado algunos problemas, eh, problemas culturales dentro de la universidad, ¿no? esta idea de que la universidad sea mercantilizado, la universidad... Eh, se ha transformado en una suerte de, de empresa que busca vender servicios y no generar conocimientos, es decir, ha, ha generado mucha resistencia cultural interna dentro de la universidad, y también ha generado problemas hacia afuera de la universidad con sus graduados. Por ejemplo, ¿no? si yo como universidad decido, para hacer dinero y utilizar mis laboratorios, empezar a, a venderle a, las, eh, a los a las personas de, de, un, de un país, de una ciudad, un servicio de, de, de análisis clínicos, ¿no? De, de, no sé, de muestras de colesterol, de triglicéridos, hacer hemogramas, hacer los análisis clínicos, que los podría hacer un laboratorio privado, pero los, la universidad, porque tiene la capacidad técnica, los puede ofrecer también, eso hace que los propios graduados que han estudiado farmacia en esa universidad, o bioquímica, y tienen sus laboratorios montados, sientan que compiten con ellos. ¿No? Esta idea de la universidad compitiendo con sus propios graduados ha sido también una, un punto como que, que se ha discutido mucho. Y para, para, como último punto acá, le quiero, este concepto de las universidades del desarrollo es, es interesante de dos autores de, de Uruguay, Rodrigo Arocena y, y Judith Sutz. Es, es interesante porque lo que plantea un poco es, bueno, eh, esta universidad emprendedora, o este modelo de universidad emprendedora, ha quedado muy asociada a la idea de eh, generar eh, eh, ganancia, ¿no? es decir, de generar algo económico. Pero, eh, si nosotros pensamos en una universidad vinculada con el entorno, pero que, que pueda generar ganancia, pero que lo importante no está en eso, no está en pensar como una suerte de universidad de empresa, universidad empresarial, este sino que lo importante está en su manera de contribuir al desarrollo de una región o de un país. Y que para esta misión de contribuir al desarrollo, quizás tenga que hacer algunos arreglos económicos, pero lo, el, eso es un medio, digamos, no es el objetivo central de, de la gestión de la universidad, no es eh, ganar dinero, sino es contribuir a mejorar el, el clima económico, el clima de, de desarrollo industrial, de desarrollo de servicios de una región, para contribuir a su economía y así contribuir al desarrollo general de, de una región. Bien, esto sería el, el primer eje que habíamos hablado, ¿no? de ver estos modelos generales. Ahora quiero volver sobre algunas cosas más eh, puntuales, que no, no es muy largo, ¿sí? Eh, Primero decir que en América Latina tenemos este problema, que ya lo mencioné en general, que la relación con la industria no está muy consolidada desde la universidad. Obviamente hablo en general, va a haber distintas realidades regionales por países, pero en términos generales el, el vínculo, digamos, universidad-industria en la región latinoamericana es mucho más débil que en otras regiones. Uno de los motivos por los que eso sucede tiene que ver con que el sector productivo de los países latinoamericanos es un sector productivo, es decir, las industrias son poco intensivas en, en conocimiento, es decir, son pocas las industrias que tenemos de, de alta tecnología o de tecnología avanzada que pueden eh, requerir una demanda o una, un vínculo tan eh, cercano o aceitado con, con la universidad. Este, entonces hay poca demanda de parte de las empresas hacia la universidad. Y por otro lado, desde la universidad también hay cierta resistencia a vincularse a las, con las empresas, por, por cuestiones culturales, también por una idea de que eso bueno, va en contra un poco de, la, de las misiones o de las tareas eh, fundamentales o a las que los académicos deben dedicarse. Y eh, este es un punto que yo estoy trabajando ahora, que tiene que ver con los incentivos. ¿no? Es decir, bueno, también los académicos no solo pueden estar como culturalmente en contra o ideológicamente en contra de estas vinculaciones, eso es una parte del problema, o una parte de la, de, de la cuestión. La otra parte también es que eh, los incentivos que ellos reciben para sus carreras, para progresar, lo que les dicen a los académicos que ellos deben hacer para eh, avanzar o para destacarse, muchas veces no tienen que ver con desarrollar estas actividades de vinculación, de, de conexión con actores externos, sino que tienen que ver con la publicación científica, con la orientación de alumnos de, de posgraduación, es decir, su, sus incentivos no están ligados a, a este tipo de vinculaciones. ¿sí? Si uno se fija, eh, por poner un ejemplo de Brasil, ¿no? las, las bolsas de productividad del CNPq, no, no, esta, esta parte, digamos, no, no está muy presente dentro de los criterios. Bien, y la, bueno, la industria, esto ya lo mencionamos, está inclinada a comprar tecnología eh, más terminada, y no tanto a, a actores externos, sino tanto a eh, desarrollar en conjunto con las universidades nuevo conocimiento. Bien, para seguir un poquito... Eh, pero, como les decía, esta idea del territorio, ¿no? De la conexión con el territorio eh, no, no se restringe a, a las empresas, esto ya un poco ya lo dijimos, entonces lo paso rápido, ¿no? La idea de que eh, no solo se restringe a las empresas o a, los, o a las industrias, sino que hay un montón de actores que están fuera de la universidad y que pueden eh, vincularse con ella y pueden dar lugar a interacciones eh, virtuosas, ¿sí? Pero, como decía en un principio, los marcos teóricos o los, eh, los conceptos que se han utilizado en forma predominante para pensar la relación entre universidad y sociedad han enfatizado o le han dado mucho más peso a, a, a, ¿no? a esto, al sector productivo, a la industria, que a los otros actores. ¿sí? Entonces también es importante hacer un trabajo de visibilización, ¿no? de demostrar que existen y que es posible y que tiene un montón de beneficios, otro tipo de vinculación de, de la universidad, es decir, con, con otros actores que no son solo los empresarios. Pero, obviamente va a ser distinto, es decir, las lógicas de funcionamiento en cada caso va a ser distinta, entonces es un error también trasladar o pensar que se pueden dar con los mismos mecanismos. Y obviamente van a tener distinta capacidad económica de financiar los procesos o de cofinanciar. Si en el caso de cuando hablamos con una industria, hablamos de que la industria participa en la gran mayoría de los casos en el financiamiento de esas interacciones. En cambio, cuando hablamos de los sectores vulnerables, probablemente no, no tengan esa capacidad. Quizás se, se pueda buscar otra fuente de financiamiento, pero no van a ser los, los, los propios... Eh, destinatarios, digamos, los que van a, a financiar. Eh, estoy viendo que dicen que, que quieren grabar, yo creo que se, esto se estaba grabando, no sé, ahora después lo, lo chequeamos, pero me parece que se estaba grabando. Se está grabando, eh. se está sí, grabando, sí. luego se sube al canal de YouTube ahí en filo. Perfecto, así que sí, si, no, si algo no escuchan o no se entiende, me pueden preguntar lo que no se entiende, e igualmente después lo tienen disponible para, para ver. Bien. Entonces, eh, como algunos desafíos conceptuales que surgen. ¿no? Eh, el primero, y sobre esto yo creo que van a, van a volver en, en otras de las, de las charlas el, en la semana, eh, tiene que ver con esta cuestión disciplinar, ¿no? Es decir, la ciencia social, estos modelos de vinculación de, un, de la universidad y el conocimiento generado en la universidad con, el, eh, con actores externos están pensados sobre todo, como les decía, para un actor externo que es la industria y un actor universitario que es el académico de las ciencias biomédicas generalmente, la biotecnología o la ingeniería. Entonces cuando uno trata de salir, tanto pensar un vínculo con alguien que no es una, eh, una industria, pero también un académico que no es el académico de las ciencias eh, naturales o de la ingeniería, surgen eh, como eh, inadecuaciones, ¿no? Es decir, surgen eh, conflictos de conceptos que, no es, que se empiezan a usar para realidades que no los están eh, reflejando. Entonces se ha empezado a trabajar sobre otros conceptos ¿no? Como les decía, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades Tenemos otro tipo de clientes, ¿no? es decir, otro tipo de actores externos Otro tipo de productos, porque no va a haber patentes No va a haber modelos de inversión este, Otro tipo de, de, de, de conocimientos, digamos Y otros mecanismos, ¿no? es decir, otras, otras maneras en las que ese conocimiento circula Y la idea de que ustedes lo pueden buscar en los textos de, de, de la profesora Judith, eh, el, el, el concepto de movilización del conocimiento es un concepto que se ha utilizado para pensar estos desafíos fundamentalmente en, la, eh, en el campo de la educación. ¿Sí? Se ha hablado de movilizar el conocimiento educativo, ¿no? en, para, para las políticas, para este, la transformación de realidades concretas en, en contextos educativos específicos, es decir, eh, se, se ha pensado el concepto de movilización del conocimiento como, como un concepto más específico para pensar este tipo de, de interacciones, ¿no? pues pueden, pueden buscarlo que, que es más, eh, más adecuado. Y otro punto importante que, que quería mencionar, pero es... Lo, es que se habla últimamente también de la idea de la innovación social, o la innovación inclusiva, quizás lo hayan, lo hayan leído o lo hayan escuchado. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de que todo este conocimiento de la universidad tiene que dar lugar a innovaciones o a saltos cualitativos en el desarrollo de los productos, de los servicios, ha generado una idea de la innovación como algo eh, muy... Eh, Artefactual, ¿no? muy ligado a la tecnología, muy ligado a cosas concretas, novedosas, es decir, a, a esto, ¿no? El, el teléfono, a la, si, si han visto ¿no? los lanzamientos espaciales eh, de SpaceX, ¿no? es decir, estas grandes eh, ideas de la innovación como un artefacto eh, nuevo, realmente novedoso. Y eso se ha ido como tratando de desarmar y a pensar innovaciones en un sentido más blando, más amplio, entonces empieza a hablar de innovación social o de innovación inclusiva, donde no estamos hablando necesariamente de generar un artefacto, sino de generar sistemas, generar procesos en los que los actores participan, ¿no? los, los destinatarios participan este, en ese desarrollo, y donde no es esta idea de voy a innovar para luego poder vender algo muy caro y recuperar mi inversión, sino eh, esta idea de la innovación social o la innovación inclusiva, que su objetivo fundamental es cambiar ciertas dinámicas sociales o incluir a alguna población. ¿no? Entonces esto también es otra manera de pensar cómo el, el conocimiento universitario se, se se disemina por canales que tienen un impacto social pero que no es un impacto social eh, ligado solamente a, a un lucro económico. Y para allá vamos terminando, ¿sí? esta es la última slide, eh, hay también ciertos movimientos, que algunos suceden dentro de la universidad y otros suceden fuera de la universidad, pero que, que, que atraviesan a la universidad, que son espacios de, de construcción colectiva de conocimiento donde participan los académicos, pero también participan otros actores. ¿no? Y eso, en términos generales, podemos hablar de lo que se llama ciencia abierta y ciencia colaborativa. Uno de los ejemplos más, más conocidos es el movimiento de open source o de código abierto en, en temas informáticos, que también tenemos en, en, en, tanto en software como en, en hardware, es sí, decir, también ahora hay hardware de código abierto. Eh, pero lo, lo interesante también es que se da en el campo educativo, muchos deben conocer, por ejemplo, la plataforma Moodle, de, de educación a distancia, es una plataforma que, que se ha creado sobre este modelo de la, de, de la ciencia abierta o de la ciencia colaborativa. También eh, todo lo que son los cambios en las licencias de los eh, productos artísticos o culturales, que son las licencias Creative Commons, no voy a entrar en esto, quizás muchos ya las conozcan, y, y todo esto se basa en una idea de espacios complementarios de competencia y colaboración. ¿No? La idea de, por ejemplo, en el caso del software, es, es, muy, es muy evidente cómo, digamos, por una parte hay cierto conocimiento base que es abierto eh, y accesible a todos, pero después eso se puede transformar en ciertos... Eh, productos que se pueden vender, pero esa, esa dinámica comercial convive con una dinámica no comercial de, de desarrollo de, de, de una infraestructura de, de código compartido. Bueno, y por último, eh, último eh, otro de los puntos que, que, que se ha tratado de, de buscarle una vuelta es a lo que se conoce como las fallas de mercado. Es decir, ¿qué pasa cuando las universidades... Eh, y los grandes financiadores de la ciencia no se ocupan de ciertos aspectos que son eh, como muy importantes. Por ejemplo, un, un ejemplo histórico clásico es el de la enfermedad del Chagas, ¿no? una enfermedad o, o las enfermedades eh, olvidadas o desatendidas en general, donde no ha habido bueno, como suficiente atención para que la comunidad científica se, se dedique a, a investigar estos temas, que, tienen un impacto social muy fuerte, muy importante, pero no son, eh, no tienen recursos suficientes para que se arme una masa crítica en torno a eso. Y entonces, eh, o bueno, problemas que tienen que ver también con, con el agua, la potabilización del agua, el agua potable, es otro de los, de los ejemplos, de los ejemplos que, que surgen muy a menudo. Y entonces, ¿qué es lo que se se habla, bueno, se habla de una suerte de falla de mercado, ¿no? Lo pongo entre comillas, es decir, como la idea de que el mercado no, no funciona de manera eh, adecuada y no, no cubre eh, estas, estas necesidades. Entonces se, se buscan mecanismos alternativos para eh, orientar o impulsar que eh, sí, digamos, eh, los académicos se centren en estos problemas que tienen un impacto social muy, muy fuerte, potencial muy fuerte. Y uno de los de los mecanismos que se ha utilizado mucho es el de los premios. ¿no? Se ha empezado a cambiar la idea de las patentes por la idea de los premios, en algunos casos, que es una manera como de incentivar a, a que ciertos grupos prestigiosos se dediquen a, a problemas que estaban olvidados y que pueden tener un, un impacto social importante. Bueno, hasta acá era lo que yo quería plantearles eh, como, como conferencia. Eh, la idea fue eh, tratar de pensar el vínculo de la universidad con su entorno. Sí, ahora, ahora abrimos para, para unas preguntas. Eh, la idea era, era plantear esta cuestión de, del vínculo de la universidad con su entorno, las distintas modalidades que puede asumir. No, no, no escuché, a ver. Otra vez, ¿me estaban hablando a mí? No, a ver, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, ahora, eh, podemos hacer un espacio de, de preguntas, eh, y luego, eh, preguntas sobre la presentación, y luego... Eh, yo planteo unas preguntas para ustedes y para discutir en torno a, a sus temas y, eh, y cómo se podrían vincular algunas de las ideas y también apoyarlos en sus temas eh, en la medida en que se puedan conectar con con estos con, con los ejes que yo, yo planteé.